Hey que hay mi gente, este tema son Music de TLF Studios Estamos aquí en FL Studio 20 y vamos a estar preparando El tutorial de cómo hacer beats, estilo Afrobeat, dance danzor, una La combinación de las dos cosas Eh, miren, estos son los afro bros Entonces vamos a estar preparando un beat tipo afro bros Vamos a FL Studio Vamos a ver qué tenemos aquí. <coughs> bueno, tenemos este sonidito de Nexus Fantasy and Dream. Fantasy and Dream Chill Song 1 se llama. Ahí tenemos. Tenemos este otro que es un pianito. en eso se llama el Ballad grand piano bueno no sé cómo se pronunciará en inglés eh, también tenemos este tenemos ese también por ahí mi gente activo Está la gente escriba y escribe por aquí locura esta vaina Vamos a desactivar las notificaciones Chao Chao ¿Dónde está llamando? Que estoy en vivo Estamos en vivo mi gente Estamos en vivo Estamos en vivo Chao Chao se fue Bueno mi gente tenemos acá del serum el plestro de los bajos Oops. la cámara, la cámara. Oops. Tenemos este. El parece ese, ese. Ese sonido a mí me encanta, de verdad. Me gusta mucho. Tenemos este. Tenemos este. ups un ocho no puede ocho no tenemos tenemos ¡Bam! tenemos ese 808. Tenemos esto. Como un shaker Tenemos... Smurf va, va, va. Tenemos este... effects De pa oh. Guitarrita La clásica tenemos este kick percusión un shaker tenemos este snare un toms, otro snare los hi hat. 12, mi gente. vamos a empezar haciendo una especie de lead que va a ir marcando en todo el beat tiene que ser muy muy pegajoso vamos a usar este sonido oye? A eso sin miedo. un poquito ahí al tiempo. Vamos a el 96 y esto lo vamos a alargar un poquito más por acá. y ahora mon swing ya saben <música> Swing, entonces lo dejamos ahí. Perfetto. <skrisa> la batería y a los que my best. aquí tenemos al intro. Y ahora vamos a armar el drums. Aquí. Bueno, este aquí. Tener en cuenta siempre el swing, que le da el swing, si, sí, ok. Entonces, vamos vemos aquí. Para percusión, percusión. Olviden de guardar porque ya después sale que no sé qué. Recuerden que estamos haciendo un beat estilo afro bros afro pero el estilo de Dimas Music también. Ya saben, no olviden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse y activen la campanita por favor. Recuerden que tendrán librerías danza al, al final del vídeo en la descripción.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 Swing filtro le damos un A suscribirse y les estaré pasando todos los sonidos que usé Una librería de danza al full completa que pueden estar usando ustedes también para que hagan sus beats Hacer un una subida para avisar que viene algo. Them, quap, them, quap, quap, them, them, them, quap, them, quap, quap, them, them, them, them, them, them. Wop, wop, them them Suscribirse a mi canal a este tema, desde LF Studio estamos full preparados con bastantes tutoriales que se vienen por ahí. Todos los días en uno nuevo, todos los días tenemos librerías gratis. Pero quiero que se suscriban, solo les pido esto: suscríbanse y activen la campanita. Este tema es ya saben que en la descripción tienen las librerías. Su